palazo Sobroso, papá, tarima. Este, 40 mil dólares a esa influencer por una noche. Negativo. Ni uno le da. Claro que no. Mírela bien, mírela. No lo daría. No. ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica! ¡Marica! Jamás. 40 mil dólares por una noche a esa influencer. No, no lo daría No lo daría, mirela bien Claro que no, claro que no 40 mil Claro que no Una noche No Ni por 10 noches daría 40 mil Yo me, con cual, cualquier cosa de esa es bueno siento que sea femenina, cualquiera es buena Así que eso, eso no tiene nada que ver No lo da los 40 mil No, yo no doy 40 mil pesos No, ¿qué está pasando, doctor? ¿qué está pasando? Usted 40 mil dólares por una noche con esa influencia bueno, ahí hay bobo, pero, pero... ¡Hay bobo. ¡Claro! Son mil. Tiene razón el rosado. Les diré que... Me devuelven el calcetín y les concederé... Tres deseos. Que sean cinco. Cuatro. Tres. Tómalo o déjalo. Muy bien. a tres. Tienen tres deseos. los <risa> Tres deseos, Patricio. ¿No es genial? ¿Deseos? Bueno... 40, bueno, bien. Con 40 menos a la par de culo, más bacano que ese. Crea Gracias. Ah, caray. Eso sí me interesa. ¿eh? Por una noche con esa dama a Cualquier se le da, con yo como un cable largo le doy donde es para que se lo ponga a ella para el siglo XXI hacer un papá Nicolás. ¿Y los mil los lo 40, mil Pues 40, mis mil cualquier lo de Eso lo va a, dar a ella los 40, mi, va a dar. Yo le doy a ella los 40.000. ¿Eso lo da? Sí, yo sí, lo trabajo la semana entera para ella, sí. <risa> yo, ni que fuera el más rico del mundo, yo no lo doy, ¿no? No lo da, mírala bien. No, ella se ve bien, pero no lo doy, ¿no? Se ve bien. Claro, ella se ve bien. 40 mil dólares una noche? No, está bien. Con esos 40 mil dólares pongo yo un supermarket con él si me sobra. A eso se le llama estrategia. Claro, ¿por qué no? ¿40 mil? No, uno le puede dar diez, 5, tú sabes. ¿Y tú darías 40 mil dólares por una noche con esa dama? Bueno, en verdad yo no lo daría, ¿no? Porque, pues, mira, se ve bien. Ella se ve bien, pero también... Uno tiene su gracia, hay que. Tú sabes, 40 mil, son muchos, ¿verdad? Son demasiado. <risa> ¿De 40 mil dólares por una noche con esa dama. Está loco, ni loco, eso demasiado cuarto, además vamos a sentir el mismo Influencer ¿verdad? 40 mil. No, es que vamos a sentir mismo gusto los dos. ¡Apágalo! Uto! ¡Apágalo! Daría usted 40 mil dólares por una noche con esa dama. Bueno, a ver que investigarla a ver si es un hombre o es una mujer. Ahora. Es una mujer Si mira. es. No, no, espérate, sí, ¿eh? no, no, espérese, no. Aquí, hay, aquí hay mujeres o hay hombres que parecen mujeres Y hay hombres que parecen mujeres Entonces, si es una mujer, una mujer ¿cuándo, ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo le piden? 40 mil dólares una mujer. Bueno, yo, yo Tú le entregas no, no, no, 7 de no, la las no, la mañana No, no, no, no, no. yo le compro un apartamento sí. De 100 o 200 millones de pesos Yo depende de mis posibilidades Con esa Ahora, ahora ahorita resulta que, que, que es un pájaro no, y la mujer, no, no, no, no no, no, no importa, no importa, porque yo, yo, yo, va a salir todo ahí. Porque si es pájaro, ya, yo, yo lo dije. ¿Qué hiciste? Con esa dama. Bueno. 40 no, 50 yo gato con ella. 50 tú das? 50 yo gato con ella. ¿Y por una noche con esa dama? Ni un peso doy yo. Ni una. Ni una, dos. 40 yo. mil una noche, la entrega a las 7 de la mañana. Es una no caballá no mucho no. Pero ni dormido yo por eso, venga. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Por una noche con esa dama. Ella lo, ella, ella lo vale, ella, ella lo vale, lo vale. Lo vale, lo da usted. Eh, yo lo doy. 40 mil dólares. Dolores, dólares, dolores. sí señor. Dolores.